En Position vendría eh, a respetarme, por ejemplo, el final de la posición. Eh, digamos, yo estoy aquí fuera del compás, voy a moverme hacia la derecha, trata de respetarme el final del compás, se adapta rápidamente, voy a dejarlo otra vez fuera, o aquí en la mitad del compás, se le doy Right a la derecha, trata de adaptarse al próximo compás, vamos a ver si yo lo coloco aquí hacia la izquierda Fuh, trata de colocarse de manera adaptándose al inicio o a la final del, del compás después tenemos eh, right trim que sería eh, estirar hacia la derecha entonces bueno los tengo seleccionados voy hacia la derecha o hacia la izquierda bueno vamos hacia la derecha y vemos que comienza a estirarse el objeto o los objetos hacia la derecha bueno yo estoy por ejemplo dejando siempre en uno pero aquí puedo colocar en en grillas de unidad por ejemplo y voy a colocar así, dejémosla en uno vemos que también se, se guía por nuestras grillas ok bueno ese es estirar desde la derecha el contest eh, contest contents <risa> bueno este sería el contenido de nuestros objetos entonces bueno lo tenemos en grillas de unidad si yo doy clic en left vemos como el interno se nos comienza a mover comienza a cambiar moviéndose hacia la izquierda y lo mismo hacia la derecha dado que hemos seleccionado grillas de unidad después tenemos duplicate y duplicate, bueno, vendría a ser a duplicar. Como vemos, aquí nos aparece una casilla. Con context no, no aparece nada, tampoco composición. Con duplicate, en vez nos aparece una casilla aquí, donde nos dice cuántas copias quiere. Entonces, bueno, yo voy a dejar dos. o Bueno, dejamos una nomás. Mientras tanto, y voy a colocar otra vez mis sub bits. Voy a colocar eh, cuatro aquí, para que se mueva hasta aquí le di selecciono mis objetos y le digo una copia hacia la derecha ¡Tum! y me hace una copia hacia la derecha voy a hacer control z para regresar le doy nudge left y me hace una copia a la izquierda control z si por ejemplo entonces yo quiero seis copias le doy nudge right y a ver si me hizo 6 copias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. hizo 6 copias. Bien. Voy a hacer control Z. Y así. Bueno, vamos a ver, por ejemplo. Eh, no, sigamos viendo aquí este. Edit cursor. Bueno, este es simplemente más que todo para, para mover el cursor. Eh, digamos, eh, lo quiero... Eh, vemos que se mueve el cursor en el caso aquí, por ejemplo, voy a colocar que se mueva de a de a dos compases si necesitamos, por ejemplo, hacer una cuenta de de cuántos compases queremos hacer pues puedo colocar aquí uno sin estar, por ejemplo, contando uno, dos, tres, cuatro, listo y yo quiero que aquí, aquí cuatro, aquí tengo que colocar venga, vamos a hacer un ejemplo práctico creo una nueva track le digo, bueno, aquí yo quiero que um, me tenga ubicada, bueno, empiece algo. Bueno, hagamos una marca para que se vea mejor. Sí, hagamos una marca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que empezar aquí un trabajo, hago... Y tengo que empezar a contar. Digo, no, bueno, yo hago aquí una marca, listo. Tengo que decir 1, 2, 3, 4... Y listo aquí cuatro no tengo que hacer otro pedacito hago otra marca y después son cuántos compases seis bueno uno dos tres y evitar tanto conteo de ese tipo voy a eliminar esto modo marcas entonces edito a través del cursor le digo bueno que aquí tengo que moverme cuatro compases a la derecha listo ahí presiono m m y me sale una marca después le digo que no que son seis compases los que tengo que contar ahora en adelante Presiono 6 fun me voy 6 y se mueve el cursor 6 compases ahí le coloco una marca otra y bueno después me dice que no que son 12 mar 12 compases de aquí en adelante para la próxima musical musicalizar un pedazo le voy a la derecha y ahí coloco otra marca y listo, entonces es un modo también como para aprender a contar bueno, esa es una utilidad que se le puede dar a esta modalidad de editar con el cursor obviamente hay muchas más eh, bueno, ahora miremos un, mo un momento set eh, un ejemplo de para qué podría servirnos esta herramienta también ya dimos este modo de contar digamos que yo quiero nosotros queremos. Estamos musicalizando un documental. Y a partir del compás. Digamos 85. Voy a hacer una marca ahí. Eh, les quiero un nombrecito. Digamos. Eh, dos señoras saliendo. <ríe> bueno, están saliendo de una puerta. Y ahí empieza una musiquita particular, pero quiero tomarme, eh, digamos, este pedacito, tomar este pedacito que me sirve en esa parte, ¿sí? Entonces, donde están las dos señoras saliendo es 85, el compás 85. Eh, si yo me pongo a hacer, por ejemplo, copiar, o sea, copio el, pe el pedacito y llego me lo llevo a arrastrar, a veces si es un lugar muy largo, sí entonces es un poco incómodo estar haciendo este tipo de cosas, se pueden hacer, pero entonces se puede hasta perder un poco de tiempo, y, y si por ejemplo son muchísimos más ítems, pues entonces es un poquito más incómodo, entonces es una forma para retomar digamos este pedacito que me sirve allá, digo set cursor, sé que es en el 85, entonces coloco 85, y yo quiero es que me duplique esta partecita, ¿sí? Entonces, ya tengo que lo tengo en set. Le sé que tengo que duplicarlo. Lo pongo en el 85. Y simplemente le digo Aplift Move. Eh, vamos a ver qué ocurre, si, si lo tengo ahí o no. Y listo, ahí me aparece el ítem que, que quería retomar y después volverlo a arreglar como yo quiero. Sí, bueno, entonces ese es un modo también para darle un buen uso a esta herramienta. Nos facilita ciertos procedimientos con, con, con una rapidez y con una eficacia más sólida, más, más práctica. Bueno, después veremos cada uno cómo le podemos sacar provecho a esta herramienta.